En este video vamos a ver algunos tips para hacer de forma más sencilla la vectorización del logo isotipo. Una vez que yo ya tengo dibujados todos los círculos, cuadrados, rectángulos, rectas, todo lo que yo necesite para calcar mi logo isotipo, voy a crear una nueva capa. Bien, eh, a la primera donde yo había guardado mi estructura le llamé círculos y ahora le voy a llamar cortes bien Entonces voy a seleccionar todo lo que yo tengo dibujado que son las líneas que voy a usar como auxiliares, le voy a decir edición copiar, voy a proteger la capa en donde esto estaba dibujado y me voy a ubicar en la capa nueva que he creado en cortes y ahí le voy a decir edición pegar en el sitio. bien De este modo yo tengo un resguardo y si me equivoco cortando siempre puedo volver a a todo el dibujo original que yo había eh, generado entonces voy a aprovechar que ya tengo seleccionados todos los círculos y los voy a convertir en trayectos recordamos que si yo he trabajado he dibujado con la herramienta círculos o con cuadrado para poder cortar e insertar vértices necesito antes convertirlos a trayectos entonces vengo al menú trayecto y le digo objeto a trayecto muy bien ahora si yo hago un zoom aquí eh, yo he trabajado con un cierto espesor de línea y esto eh, me puede dificultar el trabajo con precisión por eso el programa me ofrece distintas opciones de visualización una de ellas es la visualización de modo de rayos X fíjense la activé y me permite ir viendo todo como si fuera con una lupa con contornos. Otra opción es activar el modo de visualización de contorno. En ese caso desapareció el espesor y todos los objetos son mostrados con el mínimo espesor. Esto es solo un modo de visualización que se puede revertir en cualquier momento volviendo a modo de visualización normal. Bien, no han cambiado las propiedades de los objetos, sino solo la forma en que yo los veo. Muy bien, voy a ver ahora cómo puedo hacer un empalme de modo que esta curva se empalme con esta curva y luego con esta otra. Para eso voy a hacer un zoom y voy a elegir este puntero que se llama editar nodos de trayecto, entonces selecciono esta curva y con esta opción voy a agregar o insertar un nuevo nodo, hago un doble clic y ahí está insertado el nodo, si ahora yo selecciono teniendo la tecla shift apretada este segundo nodo y vengo acá a la opción que se llama romper el trayecto en los nodos seleccionados y le hago clic, Puedo seleccionar aquí y eliminar este nodo. Como no he apagado la capa de abajo, la sigo viendo. Fíjense, si apago acá, ya no la veo. Pero si la necesitara porque me equivoqué, la puedo volver a prender. Y puedo volver a copiar algo que me quedó en esta capa. Bien, ahora me resta insertar un nodo en esta otra curva. La selecciono y nuevamente voy a hacer un zoom. Bien, y voy a insertar un nuevo nodo, perdón, aquí, muy en el mismo lugar en que inserté el nodo en la otra curva. Si vuelvo a usar este Zoom, eh, con la tecla Shift apretada, elijo este nodo también, y entonces le puedo decir al programa que rompa el trayecto en los nodos seleccionados. Ahora, selecciono acá, elimino y me quedó mi curva perfectamente empalmada o unida bien cuando yo tenga todos mis nodos cortados podré ir uniendo la entidad en todos los lados que corresponda y puedo seguir cortando es decir debería insertar otro vértice en cada una de estas curvas para repetir el proceso que hice acá no olviden guardar a menudo y si en algún momento me equivoqué Puedo descongelar esta capa, copiar lo que necesito y volver a hacer el proceso.